van a hacer que retorne Evo Morales como están ahorita, como están queriendo hacer las cosas ahorita, van a hacer que retorne Evo Morales y uno hace una, una lectura muy simple en los mensajes que saca Evo Morales en su Twitter dice, la dictadura de Áñez, Mesa y Camacho, y eso pueden buscarlo todos en el Twitter del señor Evo Morales, él habla continuamente, dice la dictadura, el golpe de estado de Camacho, Mesa y, y Aníbal Áñez. entonces yo les quiero decir lo que va a pasar una fuerza opositora grande siempre fue en Bolivia, los demócratas. Van a meter presa a Yanine Áñez. Yanine Áñez va a ir presa. Y si no se va al exilio, es muy probable que muera presa en la cárcel. Porque... Si es que no se logra la unidad Totalmente. y a Evo Morales. Carlos Mesa es una persona de edad adulta. Carlos Mesa, si no se va al exilio para siempre, va a terminar preso y seguramente por su edad muy alta, va a morir en la cárcel. Eh, Camacho, Luis Fernando, va a ir preso o tiene que irse al exilio, él tiene las posibilidades para, para salir del país, va a ir preso, sus hijos van a tener que ir, ir a visitarlo a la cárcel o va a tener que ir a visitarlo a otro país, va a ir preso definitivamente Arturo Murillo, va a ir preso definitivamente Carlos Valverde, Amalia Pando va a haber una persecución.